Gracias. Bueno, Buenos días a todos. Eh, para un escultor como yo, que desde sus inicios ha estado siempre trabajando con chatarra, eh, una convocatoria llamada Habitar los residuos pues me, me tocaba muy de cerca. Entonces, decidí presentar, aprovechando que ahora estoy interesado en temas de bioconstrucción, y de arte en el paisaje. Un kit de herramientas para bueno, construir con residuos, básicamente. Entonces, se componía de cuatro elementos. Los dos primeros no los voy a explicar aquí porque finalmente no se utilizaron, se realizaron, pero no se usaron. eran eh, un calculador de unidades para hacer cúpulas y una regla para colocar esas unidades para formar una cúpula. Los dos que sí se fabricaron fueron una máquina de espuma para fabricar AirCrit, que es un tipo de cemento ultraligero, que se usa como aislante y que yo pretendía utilizar eh, para aglutinar botellas vacías o botes para formar eh, muros dentro de encofrados permanentes, hechos con madera de palet, eh, que se desmontaban con esta herramienta, que es el Palet Buster, que es básicamente una palanca especial para desclavar las, las maderas de los palets. Este es el prototipo de la, de la máquina de espuma. Entonces, ahí veis el depósito en el que se echa el agua con el agente humectante, eh, un compresor suministra aire comprimido, y por la boca esa donde tengo la mano puesta eh, sale la espuma, que es una espuma como de consistencia, como de espuma de afeitar o algo así. Entonces, esa espuma se mezcla con un slurry de, de o sea, cemento con agua, muy ligero, o cemento y agua y cemento, eh, perdón, y arena, y se vierte y bueno, ahí estamos haciendo experimentos para ver la consistencia que necesitábamos y bueno, pues la idea principal era poder rellenar neumáticos con ese material que es muy barato y formar muros. Eh, aquí es lo que sucede cuando le das demasiada presión y el, el agua y el agente no tienen tiempo para formar la espuma y bueno, explota, o sea, haciendo pruebas. Um, estos son los palés que iba a utilizar en principio para hacer una microcasita y esto es el taller donde desmontábamos los, tal los palés para obtener las maderas entonces al llegar aquí eh, conocí a Ismael eh, bueno estos son los, los encofrados permanentes de los que os hablaba y bueno ahí se ve el acabado de, de las paredes hechas con maderas de palés y, bueno, eh, conocí a Ismael, eh, vimos nuestros proyectos, eh, vi los, las, los botes que hace con, con botellas de plástico y, bueno, yo tenía alguna experiencia también con eso y me di cuenta de que son eh, muy poco hidrodinámicos. O sea, son buenos, esos aglutinamientos de botellas son buenos para hacer islas flotantes, pero no para hacer barcos. Entonces le propuse... Eh, manteniendo un poco su filosofía de barcos con material reciclado, eh, utilizar unos bidones y con maderas de pales hacer unos encofrados que sirvieran de pontones, una vez rellenos de, de espuma y de botellas, para formar un, un trimarán. Eh, bueno, le pareció muy bien la idea, nos pusimos a ello, y bueno, estos son un poco los elementos que usamos, dos bidones para hacer la quilla, eh, dos bidones sujetos a una viga de hierro largo, estos son unas galletas para sujetar los bidones una vez cosidos. No hagáis eso. No hace falta coserlos, además se corre el riesgo de perforar el, el barril. Simplemente con apretarlos contra el, el rebaje que tiene el bidón eh, basta. Y bueno, pues con esa técnica eh, los agarramos con unas escuadras a esa viga que os contaba, que es la que forma la, la quilla central del barco. Y... Este es el patrón de la vela, el sistema, o sea, el aparejo más sencillo para navegar es el aparejo de junco. Entonces, bajamos un, una, un patrón para fabricar una vela con un toldo de estos de Leroy Merlin, de 6 euros, de polipropileno. Y aquí estamos ya en el astillero montando, montando el barco. Eh, ahí veis la viga central con la quilla y los pontones siendo colocados. La conexión brasileña, que ayudó muchísimo, concretamente Trota, se ocupó de, de la carpintería mayor. Y bueno, esto es el transporte al retiro, que fue una aventura en sí misma, ¿verdad, Sonia? Hay que agradecerles a Sonia y a su equipo que consiguieran permiso en tan solo una semana para poder eh, botar el barco en, en el estanque del retiro. Y bueno, toda una aventura con desplantes de la Policía Municipal incluidos y, bueno, al final pues, decidimos llevarlo arrastrando al ser casi todo peatonal, pero bueno, lo del cruce de recoletos fue toda una odisea, con... casi perdiendo una rueda, además. Bueno, pues este es el día de la botadura, ahí veis ya el, el barco en el agua, con Ismael y con José Aguilar, que es un experto en vela, que vino a ayudarnos a, a aparejar el barco y a navegarlo y aquí lo veis, eh, el primer barco de vela que navega en el Retiro. Luego estuvo aquí expuesto, navegando de otra manera, siendo disfrutado por los niños durante todo el verano, y finalmente va a tener una vida en el pantano del Burguillo, en la escuela de vela de este, de este señor que os comentaba antes, que además quiere replicar el proyecto con colectivos de estudiantes y así. Y, bueno, estamos esperando una ventana de buen tiempo y a poder acabar un par de cosas que necesita el barco, una vela más grande y alguna cosa más. Y, bueno, esta va a ser su casa. Muchas gracias.